Mazara Fernández Guizán, tengo 38 años, soy de Asturias y trabajo en Singular. Uf, <ríe> yo entré en. Primero hice una carrera, vale, hice biología, soy licenciada en biología sanitaria y una vez que terminé eh, decidí seguir por el mundo de la investigación en la parte de biología. Entonces hice un máster en neurociencias en Sevilla, tuve unos añitos ahí investigando y luego me vine para Asturias de vuelta y e investigué en inmunología, que fue donde me doctoré en 2013. Y cuando terminé esto, pues yo no quería seguir por ahí. Y quería reconvertirme y estuve un periodo ahí de duda. Primero hice una certificación profesional para dar cursos de desempleo, pero luego me convencieron y me metí en un FP, en el Técnico de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. Y eso fue lo que estudié para entrar en este mundillo ya en 2015. Pues en el momento en el que me estaba planteando hacer una reconversión, en ese momento después del doctorado, con mis 30 años ya, no me veía volviendo a empezar una carrera. Y quería algo que me diera un conocimiento, porque yo no tenía ningún tipo de conocimiento, ¿vale? Yo no era la típica persona que ya programara algo nada nada. O sea, a mí me lo hacían todo y yo no tenía ni idea de nada. Entonces necesitaba algo que me diera una como digamos una base. Entonces ahí elegí la FP por eso y también porque tenía prácticas en empresa y me parecía como muy útil el poder tener una parte unos meses en unas prácticas ya reales en una empresa. Pues sí, mi marido que fue quien insistió, porque yo no quería para nada hacer el ciclo de FP, y él fue el que insistió y insistió, insistió en que venga hazlo, venga, hazlo, porque yo cuando había entrado a la carrera había dudado mucho de meterme en el mundo tecnológico, pero me parecía que no era para mí, que estudiar en ingeniería no era lo mío, y él pues llevaba insistiendo un montón de tiempo y fue el que más insistió y vamos, el que me llevó directamente al ciclo a matricularme allí para que me inscribiera y empezara y que, eh, tengo que decir que si no fuera sido por su existencia probablemente no lo hubiera hecho pues diría que, que día a día conseguir hacer las tareas que, que me tocan. Pero bueno, eh, me, me siento muy honrada por varios premios que he tenido, por el premio MVP, por el premio Fin de FP, también eh, tuve un premio en la Olimpia de Informática de Asturias. Eh, todo esto al final, pues, pues parece que, que a veces no te lo crees o dices, pero ¿por qué me está llegando hasta a mí? Pero te ayuda mucho a, a seguir. Y entonces eh, estoy muy orgullosa de ello, la verdad. Y también de haber organizado aquí las tres Nekov, no sé, de, del mundillo, que, que he conseguido meterme en este mundillo es ser parte del... Pues me suelo frustrar muy a menudo porque soy una persona que se compara mucho con compañeros de trabajo y también evidentemente como mi marido se dedica a este sector pues muchas veces me comparo con él. Y es una cosa que es muy mala, una cualidad muy mala ya, si alguna de nuestras oyentes pues es un camino a no seguir y esto hace que me frustre muchas veces porque siempre me comparo y siempre en negativo y es algo que, que, que no viene bien. Pues de toda la línea que hago de IoT, fusionando un poco mis conocimientos en salud, en inmunología y demás, tengo una serie de proyectos. Uno era el Immunogain, que es una prueba de concepto, pero eh, desarrollamos aquí en casa. Es, un, es, es una cajita, ¿vale? Que tiene, que tú cuando le, le, le pulsas un botón te va leyendo preguntas y respuestas para que los niños aprendan, niños inmunodeprimidos aprendan preguntas y conocimientos de inmunología. Y luego, a la vez, tiene unos sensores que va capturando pues, la concentración que hay en el ambiente de partículas y también la temperatura y humedad, y avisa a los padres si las condiciones en la habitación son malas. Malas en tipo de, pues hay muchas partículas en el aire o puede que la condición por lo que haya un virus que esté por el ambiente se quede más en el aire, y entonces avisa a los padres en el móvil y les dice si, sí, si, o si, si deberían ventilar o no. También algo similar hicimos con una estación de ansiedad cuando empezó el confinamiento, que, que te mide un poco también las condiciones de luz, temperatura, que influye mucho en, en, en ti misma, si vas a tener un brote de ansiedad o no, pero también medimos el pulso con la, con la estación. Entonces, todo este tipo de proyectitos que yo hago a nivel personal a mí me resultan muy amenos, pero también muy gratificantes el unir las dos áreas. Pues yo diría que lo más bonito a mí que me ha ocurrido ha sido Asturias Hacking. Eh, aquí tenemos una comunidad que yo empecé cuando llevaba un añito, era muy junior. Y es una comunidad que me ha apoyado muchísimo, una comunidad en la que siempre me divierto, siempre encuentro a alguien dispuesto a hablar. Y la verdad que, que gracias a ella he crecido, sigo creciendo y, y me aporta muchísimo valor. Y diría que la comunidad en general, pero es que en específico esta, por estar cerca de casa, por estar siempre ahí, es algo muy bonito para mí. Pues que pensé que iba a ser un sector bastante novedoso y que iba a ser menos machista de lo que es. Entonces es un sector que, que a pesar de lo nuevo que es, todavía tiene ahí demasiadas cosas con sesgos, eh, demasiados estereotipos y quizás un poco ahí de machismo que estamos luchando día a día y que entre todas es verdad que lo vamos cambiando, pero que todavía está ahí. Lo primero... Que lo hagan porque les gusta, que nunca duden de ellas mismas y que, que todos nos equivocamos, todos tenemos días en que nos frustramos, todos hay momentos en los que las cosas van mal. Eso nos pasa a todos, pero eso no quiere decir que no, que, que no valgas para esto ni de que sirva. Seguramente que al día siguiente vuelves y ya lo ves de otro modo y lo solucionas en cinco minutos porque nos pasa a todos y a todas. Bueno, pues muchas gracias por escuchar mi entrevista y me encantaría que de aquí a unos años tengamos cada vez más mujeres y también mucha más diversidad, tanto de, de género, de raza, de orientación sexual, de todo. Ojalá el futuro sea mucho más diverso.